Hola, bienvenidos a mi canal, gracias por regresar. Como dice en el título, hoy te voy a enseñar una receta súper deliciosa de Universal Studios que es eh, Butterbeer de Harry Potter. Los ingredientes que vamos a necesitar eh, son muy sencillos de encontrar ya que en recetas pues, originales se utilizan jalabes, este, cosas, cosas más procesadas. Los ingredientes que voy a utilizar obviamente no son naturales, pero son fáciles de encontrar. Ahorita te los voy a enseñar. Vamos a necesitar agua mineral, puedes utilizar la que tú quieras, Dr. Pepper, yo utilicé light para que tenga menos azúcar, crema batida y helado de vainilla, cremísimo, cero azúcar, vamos a usar solo el de vainilla. Espero te haya gustado este video y escríbeme en los comentarios qué tipo de receta te gustaría que preparáramos juntos. No olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.